El verdadero potencial de los pinceles es muy pocas veces utilizado dentro de Illustrator y aquí les voy a enseñar a hacer este tipo de efectos que no es complicado el asunto. Voy a bajar un poquitito la palabra Valentina y me voy a centrar de manera directa en crear con shift clic y arrastrar un círculo realmente... Bueno, le vamos a colocar un color rojo, pero voy a hacer un zoom aquí. Voy a duplicarlo con la tecla de Alt-Click y arrastro, presionando Shift para que se vea en línea recta. Y me valdré de este color turquesa que está por aquí ahora de estas, eh, de estas circunferencias voy a cortarlas para cortarlas crearé un rectángulo de cualquier color y lo que me interesa realmente es poder rescatar estos, estos cuartos de luna por así decirlo así que con clic y arrastro selecciono todos los objetos presiono shift m en el teclado para activar la herramienta de el constructor de formas y con alt clic y arrastro voy borrando los objetos las partes que no necesito Me voy a quedar con estos dos objetos que están aquí Lo voy a colocar por aquí más o menos Ahora Activamos el panel de pinceles Y arrastramos el primer pincel Vamos a crear un pincel de arte Porque es importantísimo esto Damos clic en OK En nombre le podemos poner Arte 1 rojo Y los valores que ya hemos probado Y nos ha quedado muy bien Pero obviamente tú los puedes Generar sin ningún problema es de rotación al 13% y al 18%. Siempre la opción de la mitad, ¿no? Clic en OK. Seleccionamos ahora el otro pincel. Pincel de arte. Igual. En anchura, rotación, los mismos valores. Hay un sinnúmero de posibilidades si es que empiezas a experimentar por aquí. Ya lo hicimos y nos quedó muy bien todas las propuestas. Damos clic en OK. Ahora, con la palabra Valentina seleccionada, trabajaremos de manera directa en el panel Apariencia creando un relleno, colocando un degradado para que esto nos quede muy bien. Presionando la tecla G, vamos a cambiar el valor o la dirección del degradado de arriba hacia abajo. Y en el panel de degradado, vamos a dar doble clic en el deslizador blanco para cambiar de color al turquesa que habíamos hablado hace un ratito. Y en vez del negro, doble clic. Ok, si se nos fue, clic y arrastro fuera del panel para borrarlo. Doble clic. El color rojo. Ya tenemos esta opción que está aquí. Voy a cambiar un poquitito el degradado. Sigue con la herramienta de degradado. Me voy sobre el deslizador y lo voy a bajar un poquitito más para que me quede un poquito más verde. no Muy bien, estamos por ahí. Todo bien. Ahora... Me centro de manera directa en el panel de Apariencia porque en el primer trazo, realmente es cualquier color, no te preocupes, vamos a colocar el primer pincel que hemos creado y en un segundo trazo vamos a cambiar al segundo pincel. Para que todo quede muy bien, el relleno lo voy a llevar a la parte superior. Solo seleccionando el relleno en Efectos, en Estilizar, crearemos una sombra paralela para que se pueda apreciar mejor. Simplemente eh, los efectos de pincel que están ahí. Vamos a dar clic en OK. Mira que ya casi está. Le vamos a hacer dos que tres modificaciones a esto para que nos quede muy bien. Así que aquí, este color que está aquí, lo voy a cambiar por el turquesa que lo tenemos aquí. Me voy al panel de pinceles. Doble clic al primer pincel que hemos creado. Y la variación que le vamos a realizar es esto de aquí, ¿no? donde dice colorización método vamos a elegir tintas y mira lo que está haciendo está eligiendo el color que está detrás si elegimos tintas y sombras lo va a hacer un poco más fuerte pero si elegimos el cambio de saturación lo va a hacer mucho más fuerte ahora puedes probar tranquilamente con eh, la anchura que está aquí para que se haga un poco más denso un poco más fuerte mira cómo va cambiando esto simplemente me está encantando un montón le voy a dejar aquí en valor de 30 y voy a dar clic en OK. Voy a hacer, Aplicamos a los trazos. Vamos a hacer lo mismo, pero con el que está aquí abajo. Doble clic, el otro pincel. Y ahora, en colorización, puedes cambiar el método para ver cómo esto se va desarrollando. O si no, pues le dejas ahí ninguno. Pero sí puedes tranquilamente experimentar un poco más con el valor de la rotación. Si quieres tener algo interesante como... Lo que estamos proponiendo en este ejemplo, simplemente vamos a dar clic en OK. Aplicamos a los trazos y mira, me, me gustó, me encantó. De dos formas simples convertidas en pinceles, mira lo que puedes lograr hacer. Esto es simplemente genial.